Sí, efectivamente, las asociaciones que nuclean eh, a esta actividad Puntualmente es una de las actividades más castigadas que tenemos dentro de lo que ha sido la pandemia, porque lamentablemente desde que se inició el aislamiento social y obligatorio, ya por marzo no pueden desarrollar su actividad con normalidad. Las casas de, de desarrollo de cumpleaños infantiles están suspendidas en cuanto a su actividad. Prácticamente no hay celebraciones dentro del ámbito de la ciudad. Y bueno, están sufriendo esta, esta pandemia. Así que hemos hecho un convenio, un acuerdo por el cual ellos de alguna manera nos ayudan en lo que es sobre todo el área central, a mantener las normas del protocolo, a mantener el distanciamiento social con una mirada mucho más alegre, con una mirada mucho más positiva y de esa manera poder inculcar justamente en la sociedad el respeto a las normas de, de bioseguridad que son tan importantes en estos momentos. Es un ida y vuelta, ellos están colaborando con la sociedad y de alguna manera también desde el Consejo Deliberante de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy le damos una mano en este momento tan difícil que están pasando, así que desde ya agradecer a APAJUI, a la, a la organización de los payasos, que, a la asociación de payasos que nuclean a toda esta actividad en nuestra ciudad y decirles que muchísimas gracias por la tarea que están cumpliendo, que es muy importante porque es una forma más de llevar adelante las normas de bioseguridad de otra manera. Aparte de aconsejar en la, la etapa complicada que estamos viviendo, eh, sacar una sonrisa a la gente ya es muy importante. Creo que sí, creo que no es lo mismo que un policía o de repente un inspector municipal esté en una cola diciendo respétense los dos metros de distancia en un banco o en algún eh, supermercado a que sea con una, una actitud positiva, con una actitud típica de estos payasos que realmente nos, nos alegran la vida y sobre todo en estos momentos que es tan importante. Bueno, acá contento de que estamos eh, trabajando con el Consejo Deliberante, junto a muchos colegas, eh, ayudando a la gente que pueda tomar el, el distanciamiento social que tiene que haber en los bancos. Eh, sabemos que hay mucho, hay mucho tumulto de gente y bueno, ese es nuestro trabajo, tratar de que la gente no esté, esté muy amontonada, que tome la distancia de dos metros como corresponde para que se pueda trabajar mejor, ellos puedan este, tener un, un, un mejor este ¿Cómo le podría decir? o sea estén mejor en, en el ámbito del centro ¿no? que están todos amontonados Siempre con la premisa de sacar una sonrisa a la gente. ¿no? Ah, por supuesto, esa es la idea, sacar una sonrisa, que a veces uno sale de la casa frustrado, este triste, renegando, de las cuentas, una cosa, entonces por lo menos los payasos hacen reír un poco, eh, que ya los chicos te miran, si hay chicos, siempre cuidando que todos vayan con el barbijo, que le tape el barbijo la, la nariz, este que circulen por la derecha, y bueno, siempre viendo todo, pero con humor como ¿cómo responde la gente ¿no? a la presencia de ustedes? Muy lindo, muy lindo, la verdad se prenden, algunos se prendieron a bailar, a hacer ahí unas cuantas monerías, por ahí eh, nosotros cantamos, por ejemplo, Don Pepito y la gente responde, así que está muy bueno, muy linda la, la actividad que estamos haciendo, a pesar de la pandemia, por lo menos alegramos un poco a la mañana.